Con el fin de facilitar el acceso a la educación superior, el Convenio Access upnic le permite acceder a un crédito educativo para matrícula o sostenimiento y, de esta forma, financiar sus estudios profesionales. Si está interesado en cursar un programa de pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional y necesita un crédito educativo, este instructivo le indicará el proceso. El Convenio upnic se encuentra ubicado en la oficina 110 del edificio P., Allí están dispuestos a resolver cualquier inquietud. Antes de iniciar la solicitud de su crédito, usted debió iniciar el proceso de admisión en la universidad o, en su defecto, estar cursando algún programa académico. Para iniciar el proceso de solicitud debe dirigirse a la página www.ictex.gov.co. Una vez allí, seleccione el enlace Estudiantes y en el menú desplegado dé de clic en Créditos tú eliges. En esta página encuentra los tipos de crédito ofrecidos. El porcentaje especificado en el globo es el que cancelará en época de estudios y el restante una vez se gradúe. Elija el que más se adapte a su necesidad. En la nueva página podrá explorar y conocer los requisitos mínimos para acceder al tipo de crédito seleccionado. Además, aquí encuentra una herramienta para hacer una simulación de su crédito. También encontrará un instructivo que lo guiará a través de todo el proceso. Revise si el calendario de adjudicación de créditos se encuentra activo para el semestre. Y ahora que conoce los requisitos y el cronograma, dé clic en Solicitar crédito. llene apropiadamente los formularios y tenga presente que si tiene alguna duda puede consultar el instructivo anteriormente mencionado. Una vez ha realizado este paso, recuerde estar pendiente de los resultados en la página del ICETEX y cuando su crédito sea aprobado, entregue todos los documentos conforme con lo establecido en el manual de legalización en la oficina 110 Convenio UPN ICETEX del Patio P de la Universidad Pedagógica, antes de 15 días calendario. Allí mismo solicite el pagaré y la carta de instrucciones o descárguelos de la plataforma del ICETEX. La universidad ha establecido que debe realizar el pago de los aranceles por concepto de matrícula, carnet y seguro en las fechas establecidas para pregrado. Para descargar el recibo de matrícula, entre al siguiente link. Digite la información requerida y guarde el documento. Si el crédito de matrícula es correctamente legalizado, tan pronto se efectúe el giro del ICTEX, usted puede solicitar el reembolso de su dinero.